Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos. Y seguimos con las tarjetas con letras de canciones para dedicar. En esta ocasión, la canción es Te quiero mucho, mucho de Río Roma. Esta letra también está muy hermosa. Ahora vamos con el paso a paso. Para esta tarjeta voy a utilizar papel craft doble o también pueden utilizar cartón craft. Lo van a doblar en la mitad y van a coger los lados y lo van a traer hacia la mitad y van a doblar así a tomar una foto y la van a doblar en la mitad, puede ser una foto de la pareja o una foto animada y cortamos en la mitad que sería para pegar así y vamos a decorar con dos corazones que corté en cartulina también corté corazones en papel tono pastel voy a tomar unos corazoncitos y los voy a cortar para pegar así voy a delinear estos corazones, esto es un marcador micro punta, voy a hacer unas rayitas acá para decorar y vamos a delinear con marcador negro, Este es un micro punta también y con estos corazoncitos vamos a decorar esta parte inferior Esto es para, para las personas que no les guste los colores así muy vistosos o muy escandalosos y vamos a delinear así, este es un marcador micro punta igual vamos a delinear estos, vamos a abrir y acá en esta parte vamos a utilizar papeles tono pastel azul y verde voy a doblar en la mitad y voy a cortar lo voy a colocar acá encima voy a guiar así voy a doblar acá esta parte y la vamos a cortar voy a colocar de nuevo acá y vamos a doblar un centímetro silicona líquida en este extremo y vamos a pegarlo aquí quitar esta hojita de acá de nuevo voy a aplicar silicona líquida y voy a pegar esta voy a volver a hacer este paso en este lado voy a tomar las hojitas las voy a colocar acá doblamos esta parte la cortamos Y vamos a doblar un centímetro, aplicamos silicona líquida, voy a pegar esta hojita, al contrario en el otro lado pegué la verde primero, acabo de pegar la azul y pegamos la verde, nos quedaría así. Ahora vamos a, a doblar así, que nos doble bien. Vamos a fijarnos en este extremo, voy a pegar dos tiritas que corté en papel craft para que me quede más pulida para que quede más pulida la tarjeta vamos a hacerlo en ambos extremos nos quedaría así vamos a doblar acá lo mismo en este lado ahora vamos a utilizar cartulina negra y papel verde que lo vamos a pegar acá en este lado de la misma medida, pegamos y vamos a pegar en este lado otro cuadrito azul ahora acá en el centro vamos a aplicar silicona líquida y pegamos la cartulina negra con estos estos pedacitos de papel que nos quedaron vamos a cortar y vamos a cortar corazones acá también ya había cortado corazones amarillos y sería para decorar esta parte inferior vamos a pegar corazones como pueden ver esta tarjeta también está muy fácil de hacer la hacen en un momentico y solamente necesitan papeles, no más ya los colores son opcionales acá lo que hice fue copiar la letra de la canción te quiero mucho que la pueden encontrar en youtube y en este lado eh, voy a escribir frases un marcador resaltador como para que quede más decoradito y vamos a escribir la última palabra te amo aunque la canción dice te quiero pero, pero es bueno también decir te amo acá lo que estoy haciendo es pintarla con marcador fluorescente y ya lo que hacemos es delinearla con marcador negro para que se vea más bonita Es una letra sencilla y muy fácil de hacer ahora en esta parte voy a pegar una imagen animada, una muñequita enviando un besito o tirando un besito vamos a delinear con puntitos de este lado y acá vamos a escribir en el centro el nombre de la canción que es te quiero mucho mucho, acá la T no la marqué bien pero enseguida lo hago y voy a decorar ya sea para pegarlo en este lado acá arriba una muñequita animada también de amor y pegamos estos corazoncitos rojos, nos quedaría así acá lo que hice fue hacer corazoncitos con micropunta y voy a delinear con micropunta negro los corazones. Con este resaltador lo que hice fue hacer un borde en este lado. Y delineé estas palabras con micropunta negro. Amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así manito arriba y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.